Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy, 28 de septiembre de 2022, Avid acaba de anunciar una nueva versión de Pro Tools, es la 2022.9, obviamente porque estamos en septiembre, y pues vamos a ver un poquito de qué trata esta actualización. Tengo que aclarar, no la he instalado y les recomiendo mucho que no lo hagan, a menos de que tengas una máquina adicional en la que puedas hacer estas pruebas. Yo voy a actualizar en otra máquina más adelante, pero sí quiero hablar hoy sobre las eh, nuevas, los nuevos anuncios, las eh, actualizaciones, cambios que le hicieron a esta versión de Pro Tools. Entonces vamos a empezar y vamos directo al grano. Aquí tengo abierta una sesión, es la sesión de Low Roar. Esta es una sesión que usamos mucho como la sesión demo y le puse justamente Pro Tools 2022.9 actualizar o no actualizar. Entonces... Eh, Dentro de la información que tenemos por ahí, déjenme ver si puedo entrar aquí a mi página, a mi cuenta de Avid. ¿Dónde está el Safari? Aquí está el Safari. Ok, cuando tú entras a tu cuenta de Avid, puedes descargar aquí en My Products, o My Products puedes descargar la versión nueva, pero también puedes entrar en Avid Download Center. Y justamente aquí tenemos varias cosas interesantes. Eh, en la sección de Avid Pro Tools tenemos... Todas las descargas posibles y por haber, aquí vienen todas las diferentes versiones. Y una de las cosas que estuve leyendo es que si vas a actualizar en especial, en particular en Windows, en vez de simplemente descargar esto e instalarlo, tienes que actualizar primero el Avid Link. Entonces vamos a empezar por eso. Avid Link es este programa que se instala automáticamente... Y en Windows y probablemente también en Mac, vas a tener que actualizar primero al AvidLink 2022.9. Entonces vamos a ver, dice aquí hay una nueva versión del AvidLink y hay que actualizar esto antes de hacer todo lo demás. Para los que han usado el AvidLink, esta es una herramienta bastante práctica porque desde aquí tú puedes hacer todo el resto de la actualización. Obviamente si no actualizas aquí a la 22.9, pues todo lo demás podría fallar o podría no estar instalado como debe ser. Entonces, esa es una de las recomendaciones que les hago, pero eh, como no vamos a instalar en este momento, vamos a hablar únicamente de las actualizaciones y en otro video ya les hablaré de, las, eh, de la práctica y cómo está funcionando esto. Pues vamos a cerrar esto por el momento y aquí vemos que tienes el 22.9 con las diferentes variantes y aquí está la fecha de hoy. Por aquí arriba también tenemos un documento, un Pro Tools Documentation, que les recomiendo mucho abrir. Ah, tengo que estar logueado, disculpen. Bueno, ahorita les platico de esto. Esta eh, documentación ya la descargué, la tengo en mi disco duro. Entonces, bueno, desde tu cuenta, desde ahí tú puedes descargar este documento. Y vamos a enseñarte dónde está este documento. Vamos a cerrar estas ventanitas. Aquí tengo una carpeta del Pro Tools 2022 en donde ya descargué el DMG para Mac también descargué esto, que es el Pro Tools 22.9 Docs All, es un zip. Cuando lo abres, viene aquí toda esta información súper valiosa que sí te recomiendo leer. Entonces, como yo sé que luego no les gusta leer, en general no nos gusta leer, pues vamos a ver qué hay aquí. Un documento importantísimo es este Reference Guide. Es un documento larguísimo, es todo el manual de Pro Tools, que obviamente no te voy a pedir que lo leas. Ajá, esto es el, digamos que con el documento con todas las actualizaciones. Lo que sí te recomiendo echarle un vistazo es a este Quick Reference Guide. Está buenísimo, tiene aquí eh, varias cosas, es como muy, parece una infografía. Y la verdad es que si no has trabajado con Pro Tools, este documento está genial para aprender a usar ciertas cosas, para entender lo básico, las ventanas, las herramientas y demás. Entonces, es un documento que pasa desapercibido y ahí está. Aquí está este documento. De hecho, lo voy a copiar a mi escritorio para tenerlo de referencia. Y está muy, muy, muy, muy bueno. También viene información sobre la Sync, la nueva este, Sync X, los Shortcuts, que también vale la pena echarles un vistazo. Y este es el documento importante. What's new in Pro Tools? Y en este caso es la versión 2022.9. Entonces, vamos a echarle un vistazo eh, para ver qué tiene y si vale la pena instalar o no yo considero y es una recomendación que te hago sí claro hay que estar al pendiente hay que instalar en el momento adecuado pero si tu protool se está funcionando bien tal vez no necesitas actualizar y si vas a actualizar hazlo en una máquina en la que no estés produciendo audio en este momento es muy arriesgado en cualquier herramienta en cualquier plataforma en cualquier sistema operativo actualizar algo simplemente por deporte entonces sean prudentes sean cuidadosos con esto y por eso justamente si quieren, yo me, me, me ofrezco aquí como conejillo de indias para eh, decirles si sí si vale la pena o no vale la pena y vamos a ver qué es lo que viene aquí. Uh -huh. Entonces hay, pues obviamente, algunas novedades. Aquí viene la compatibilidad, cómo se trabaja aquí en esta guía y una de las cosas interesantes que vi es el Audio Bridge y el AUX I.O. Ahorita vemos un poquito más de detalles. Melodyne, una integración con Melodyne que está buenísima y algunas otras cosas. Uh -huh. Entonces, vamos a hablar de aquí, eh, estas son las novedades, Ajá, las mejoras, hay una nueva versión de Pro Tools, yo no la he visto todavía, pero aquí mencionan un Pro Tools Intro, que es como una versión gratis de Pro Tools y están agregando esto, supongo que esto va a sustituir un poquito el Pro Tools First, eh, pero bueno, están anunciando esto como un Pro Tools Intro, que seguramente será para músicos, no creo que tenga video y seguramente está limitado a ciertos canales. Ajá. Esto del AUX I.O. parece una funcionalidad bastante interesante porque por lo que entiendo, con este auxiliar I.O. tú puedes mandar señal desde Pro Tools hacia otras aplicaciones y probablemente de otras aplicaciones hacia Pro Tools dentro del sistema operativo. En el caso de Mac, pues sería con el Core Audio y probablemente con Windows sería a través de pues, lo que es el, la parte genérica del sistema operativo, llámese ASIO, etc. Ahí tendríamos que ver esos detalles. Ajá, pero bueno, esto eh, a mí me da bastante, bastante esperanza Y me emociona un poco porque Si sí, de repente es un rollo hacer sesiones y mandar audio a Zoom A Apple Music, a Mainstage, a otros programas a Ableton, por ejemplo, Logic y demás Entonces probablemente esto es una adición bastante, bastante padre Bastante feliz, como diría Felipe Capilla Tenemos aquí el Melodyne Editing Eso también es un cambio muy sustancial y de las cosas que anuncian por acá, es que ahora tenemos en vez de 999 marker, tenemos 32 markers, tenemos 32,000 markers. Si no te alcanzaban los casi mil, ahora tienes 32,000. Tenemos también eh, nuevas opciones en cuantización, eh, en la ventana de edición y en el MIDI Editor. Tenemos una nueva pestaña para los efectos de clips. Tenemos aquí también algunas eh, nuevas eh, opciones de Edit Window Follows, o sea, seguir la, lo, lo que haga la ventana y Mix Window Follows en las superficies de control. También importante, si están usando superficies de control con el Avid Control, hay que actualizar a la última versión. Esta se, se anunció hace un par de días. Uh -huh. Luego tenemos eh, mejoras en los, los controles de los preamplificadores. Y en la última versión, creo que fue en las 7, se agregó esto del timecode overlay. Si estás haciendo video, puedes ponerle el código de tiempo ya impreso sobre, la, sobre el QuickTime que exportas. Y ahora tenemos eh, controles para mover esto hacia los lados y afinar un poquito más todo esto. Okay. Entonces, pues bueno, parece que no es un cambio aparentemente tan importante, pero creo que sí. Por un chorro de bugs. Eh, visuales que se, que se corrigieron ¿no? entonces siempre como decía sean prudentes cuando instalen esto eh, desde tu cuenta puedes buscar las actualizaciones, descargarlas y echarlas a andar eh, la versión fácil sería con el Avid Link te conectas al Avid Link, actualizas Avid Link y luego ves todas las actualizaciones que quieres instalar y las instalas directamente de ahí nunca está de más echar un vistazo aquí en la página de soporte y pues también si quieren alguna Información sobre los Avid, Avid Learning Centers, como sala de audio y otras escuelas en México en las que damos clases, eh, pues aquí está la opción. ¿no? Yo les recomiendo mucho sala de audio precisamente porque ahí aprendes cosas y te puedes certificar niveles 101, 110 y demás. Bien, entonces, eh, también aquí hay tutoriales. En mi canal también hay algunos tutoriales en español, pero aquí hay muy buenos tutoriales en inglés con las versiones de Pro Tools. Entonces, vamos a ver qué tiene esta cosa del Pro Tools Intro. Aquí mencionan algo que es una versión gratis con menos opciones que el Pro Tools y que es una nueva versión de Pro Tools, que entres en habit.com para registrarte y descargarlo e instalar el Pro Tools Intro. Si tú ya tienes Pro Tools, no tiene caso hacer esto. Ajá. Y aquí también mencionan que si tu suscripción se acabó o expira, entonces automáticamente tu Pro Tools se va a convertir en un Pro Tools Intro. Tenemos cuatro canales de entrada y salida, tenemos hasta ocho eh, tracks de audio mono, sí, verdad, audio tracks de mono. En todos los sample rates esto es importante porque aquí dice que puedes llegar hasta 192 kHz de sample rate. Tenemos cuatro auxiliares, un master fader, ocho canales de MIDI, hasta ocho canales de instrumento. Podemos trabajar a 16, 24 y 32 bits punto flotante, que también es bastante interesante. Y tenemos Automatic Delay Compensation, esto antes no lo tenías a menos de que tuvieras un Pro Tools más grande, y está bueno, esto está bastante padre, está limitado aquí a 10 plugins, pues bueno, es que tampoco puedes tener todo, no creo que está bien, y tenemos aquí hasta 10 envíos, entonces esta sería la versión nueva, la versión Pro Tools Intro. Y no estoy totalmente seguro, esto tengo que confirmárselos más adelante, pero dice que si has estado usando el Pro Tools First, que ya se descontinuó hace tiempo, tienes que convertir tus proyectos como sesiones. Entonces, lo que no sé es si el Pro Tools Intro va a trabajar con sesiones locales en el disco duro o con proyectos. Entonces, pues bueno, esa es una. Aquí viene lo del auxiliar IO con Big Sur o Monterrey. Y probablemente con Ventura, que se va a anunciar, bueno, se va a lanzar pronto. Y pues básicamente puedes extender tu Pro Tools para mandar señal de un lugar a otro. Y esto, eh, por lo que entiendo, se trabaja con el Audio Bridge. Vuelvo a mencionar, esto todo lo tengo que corroborar y ustedes también lo pueden corroborar, pero bueno, esto es lo que se anuncia para que decidan si, si quieren actualizar o no. El Audio Bridge, por lo que veo aquí, tienes un Bridge de 16 canales para mandar y recibir señal desde Pro Tools hacia otras cosas y de regreso. O tenemos la versión de 2 o de 32, 64 y demás. Y así es como aparecería aquí en tus audio devices de una Mac. Uh -huh. Tienes este bridge para mandar señal de un lugar a otro. Podría ser como un rewire del de Reason y demás. Entonces esto ya es un bridge interno de Pro Tools. Que probablemente te da mucho más estabilidad porque trabaja con la máquina de audio desde Pro Tools. En vez de trabajar desde una máquina de terceros. ¿no? Eh, eh, para usuarios avanzados, aquí dice que para cambiar la configuración seguramente es lo mismo que cualquier otro cambio de una interfaz. Entonces el Pro Tool seguramente se va a tener que cerrar y volver a abrir. Y pues bueno, esto ya tendré chance de hacerles una de MITO más, más, más tranquila. ¿no? Aquí viene esta nueva pestaña de AUX IO. Ajá, que es una funcionalidad que se usa mucho por ejemplo con el Steven Slate y otros plugins tú puedes mandar los instrumentos individuales de la batería a un canal auxiliar por ejemplo el bombo lo puedes mandar a un canal, la tarola a otro y así sucesivamente entonces te da muchísimo más control de lo que estás trabajando y si esto se pudiera eh, combinar por ejemplo, no sé si aquí vienen los nombres de los programas pero si esto se pudiera combinar, por ejemplo, con el MainStage o con Ableton Live, estaría fabuloso. No, en algún lugar lo vi, pero bueno, ahorita lo buscamos. Si no, tal vez aparece por acá. Entonces, eh, recordemos que el Audio MIDI Setup es el programa en Apple con el que nos comunicamos tanto para audio como para MIDI. Ajá, es este programa de un pianito, justamente este de aquí arriba perdón por el mareo de subir y bajar pantalla. Este es el audio MIDI setup en donde tú generas o eh, defines tus interfaces de audio y pueden ser interfaces virtuales que unen más de una interfaz. ¿no? Entonces desde aquí, desde el Setup tenemos estas cosas nuevas. ¿Qué más viene por acá? Um, esto tendremos que checarlo, trae auxiliares, pero justamente lo que les decía, desde aquí tú puedes rutear audio desde y hacia Pro Tools. Aquí vienen otros cambiecitos. Viene esta pestañita o esta palomita para activar los AUX y OS. Y esto es una de las nuevas cosas que vienen en el Playback Engine. Y aquí hay algunos ejemplos. ¿no? Podríamos mandar, por ejemplo, de nuestra salida a unos audífonos, o podríamos mandar a Microsoft Teams o Zoom, para revisar proyectos. Esto está padre porque si esto funciona como, como me lo espero es casi como tener un stream directo de tu máquina hacia el otro extremo y podrías estar mandando información con mucho mayor calidad. ¿no? Eh, Soundminer, Soundly, SoundQ, etcétera para audicionar cosas y también podemos mm, tener buenas referencias de niveles. Aquí miren dice Ableton Live, Mainstage y otros programas. Habría que probar con Logic, habría que probar con eh, Reason y demás pero creo que si funciona con uno y ese otro programa también trabaja con Core Audio no debería haber problema esto es un cambio fundamental Melodyne, muy recomendable échenle un vistazo a los videos en la página de Avid, eh, aunque tengas el Melodyne Essentials que es el que te incluyen, pues con esto ya vas a poder hacer cosas muy interesantes de afinar y trabajar el audio como si fuera MIDI y afinar y separar notas y eh, cuadrar muchísimas cosas tanto en cuestión melódica como en cuestión de tiempo ¿no? Entonces como un audio elástico pero con esteroides Y es uno de los anuncios que se esperaba desde hace tiempo ¿no? En el Pro Tools Intro tienes el Melodyne Essential Solamente la, la parte demo Pero en el Artist Studio y Ultimate tienes la versión esencial Ya como una parte de tu licencia y la vas a tener que activar Hay un video muy bueno en la página de Avid que les recomiendo que echen un vistazo eh, y pues esto es básicamente el Melodyne, ¿no? Le llaman Ara 2. Eh, ¿Dónde estaba lo del significado de Ara? Ahorita lo encontramos. Pero miren, aquí en el canal le das clic derecho y dices Melodyne. Y a partir de ahí tienes todas las funcionalidades del Melodyne, que también seguramente haré un videito de eso. Yo aquí prometiéndoles cosas, como ven, ya me comprometí. ¿okay? También en los, cuando hacemos, eh, por ejemplo... Eh, cuando hacemos Track Presets, aquí podemos incluir información del Melodyne, y eso está bastante poderoso. Parece que no son tantos cambios, pero sí creo que son cambios fundamentales, cambios muy relevantes. Eh, estas nuevas opciones de cuantización, en la ventana de MIDI Editor, y en la ventana de edición. Ajá, entonces tenemos nuevas opciones, y una ventana flotante, que nos permite hacer cosas bastante avanzadas. ¿okay? Y también con los Clip Effects, de nuevo esto será cosa de probarlo, y de Checar Y pues ya decirles exactamente cómo funcionan estas cosas De los controladores vamos a tener también unas preferencias nuevas Aquí viene lo de los preamplificadores Si tienes un mic preamp desde aquí tú puedes controlar cosas de manera más granular Y desde la versión, fíjense, era la versión 22.6, no la 7 Pero desde la 22.6 se integraron estos nuevos preset locations Para ponerle un código de tiempo en la pantalla del video Ajá, y podías poner, por ejemplo, el tamaño de la letra, el color y un poquito la opacidad, pero solo te dejaba ponerla en alguna ubicación, en el centro, abajo, arriba o los lados. Y aquí ya tenemos chance de desfasarlo y de moverlo un poquito con estas, con estas reglitas de acá. sale Entonces, pues bueno, esta es una información importante y otra, eh, nada más para que lo vean, uno de los bugs que supuestamente se resolvieron y que me da mucho gusto si sí lo resolvieron. Eh, es este de aquí, vamos a ver tengo en un Pro Tools si yo tengo por ejemplo un envío a cualquier lugar, vamos a hacer un envío para acá Ajá. tengo este envío y vamos a subirle a esto así y vamos a hacer otro envío por acá si estamos usando varios envíos y luego abríamos con command esta vista, aquí aparecían los, eh, pues la vista en miniatura, no los controles más eh, más visibles, y si lo cerrábamos Se quedaban planchados aquí Estos medidores, estoy todavía en la versión 22.7, y ahí se quedan planchados Estos medidores, se supone que con la versión 20.22.9 ya se corrigieron estos Y muchísimos otros errorcitos visuales Entonces Pues bueno, les daré más Información pronto, pero por lo menos Que tengan aquí un vistazo genérico Rápido de Las cosas que vienen y Pues ya con eso tienes Suficiente información eh, como para decidir si actualizas o no. Repito, si vas a trabajar todos los días con Pro Tools y está funcionando bien el Pro Tools, no tendrías por qué actualizar, a menos de que una de estas actualizaciones sea muy atractiva. Puede ser el Melodyne, puede ser esto de la ventana de video, puede ser la onda del de Bridge, el Audio Bridge y otras cosas, pero yo te recomendaría por el momento, tómate las cosas con calma, actualiza en el momento adecuado o genérate una copia, un espejo de tu sistema operativo y trata de instalar ahí. Entonces lo que yo voy a hacer, yo eh, voy a preparar en un disco externo, por aquí lo tengo, este disquito externo, voy a instalar totalmente mi sistema operativo, un, probablemente un Monterrey o un Big Sur y voy a instalar el Pro Tools ahí, y vamos a probar cómo funciona, ¿sale? Entonces, en cuanto tenga esto, en cuanto tenga un ratito de hacer esto, les actualizo el video, y como siempre, les agradezco el tiempo y la atención, ¿sale? Entonces, denle like al video, eh, este, pónganlo por ahí también en sus redes sociales, y pues aquí seguimos, ¿sale? Que tengan un muy, muy buen día, nos vemos.